voluntad de Dios para ti es que seas feliz, que abras tu mente y tu corazón a una nueva manera de percibirlo todo. Él quiere que todos tus sueños de dolor, preocupación y sufrimiento desaparezcan en la serena luz de la verdad. Entrégaselos a Él que sabe cómo contemplarlos y permite que tus lágrimas sean reemplazadas por la felicidad que mora en ti para que puedas ser libre otra vez pues el amor solo pide que seas feliz y te dará todo lo que contribuya a tu felicidad quiero invitarte a que nos abramos a esta experiencia y compartamos esta intención en nuestro próximo retiro, en la Casa de Milagros, donde profundizaremos en las enseñanzas prácticas de un curso de milagros, para llevarte más allá de un entendimiento intelectual a una experiencia real. Acompáñanos este noviembre en Chapala, México, donde nos estaremos abriendo a la presencia del amor de Dios.